Estoy tirado ve viendo mi corazón gritar lágrimas de sangre pero me voy a desangrar perdóname demonios dame otra oportunidad Ya sé que estamos rotos por culpa de la soledad la culpa de esa herida la tiene la oscuridad Esa maldita tu herida libió mi ansiedad no sé si llorarte está bien o está mal y es que yo Encuentro mi lugar, no. Y ahora estoy viviendo solo para estar peor, la culpa de esa mierda que llamamos amor, pero la culpa de miedo Acabo todo en un infierno, pero ya me salgo de ese juego que, que nunca me quisiste, que quedaste en mis alas, que mano fuego lento, estoy no sé cómo evitarlo. No sé cómo evitarlo. Uh, uh, uh. No odias más que llorar mi cielo. Intentando pagar este infierno. Ojalá estés seguro y contento. No quiero fallar otro intento. me mentido desde que estuvo a mejorar. Y me fuiste, me dejaste otra vez por la mitad. Atrapando en el vacío de esta fría soledad. Buscando una salida, solo para poder gritar. Llego la culpa y el miedo Acabo todo en un infierno Pero me salgo de ese juego No quiero herirme de nuevo